Alta Gracia Peralta, integrante de la Asociación de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, Julio Plata de la Rosa, en la comunidad de Huiza, dijo los padres de los estudiantes del centro educativo están dispuestos a paralizar la docencia hasta tanto no se le dé solución a varias problemáticas de infraestructura. Estamos dispuestos a parar la clase por el motivo de que cuando vas a llover, que se nubla, tenemos que ir a recoger los niños, porque se inunda en agua. El cético, ya los profesores y los niños no pueden aguantar el bajo. Ya tienen que despachar temprano porque no se soporta ese bajo. Yo quedo al lado y allá va el bajo de la escuela, de ese cético que está brotando por arriba. Queremos que nos oigan nuestro llamado. Que no se pare la clase por ese motivo de que no nos atiendan. Arreglarnos la escuela que no sirve para nada, que se está derrumbando arriba de los niños. Joan Cordero, NTN. Solo tercero,